Venimos hablando hace varias semanas del acceso abierto y es la semana internacional del acceso abierto. Ustedes saben, para Claxo es una línea transversal y muy importante al momento de entender la dimensión de un montón de materiales. Inclusive este mismo material que estamos generando del InfoClaxo está en acceso abierto para ser compartido, redistribuido y que dé la posibilidad de que la difusión del acceso al conocimiento eh, que es tan potente, que es tan potente, permita que, que llegue a más lugares. Digo, y, bueno, ahí realmente pensar en la Semana Internacional del Acceso Abierto implica una participación muy fuerte desde Claxo. Y sabemos que hay muchísimas actividades. Vimos por ahí, circulando por redes sociales. Vimos también un mail de, de difusión. Pero le vamos a dar la bienvenida a Laura Robelli, docente, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata eh, con ICET y coordinadora de Folec Claxo, ya participó en algunas instancias, pero le volvemos a dar la bienvenida. Laura, bienvenida nuevamente y feliz Semana Internacional del Acceso Abierto. ¿Cómo estás? Feliz semana, Gustavo, y muchas gracias por convocarnos nuevamente para dialogar de estos temas. Eh, venimos siguiendo el Infoclaxo, así que también con el corazón en Brasil eh, vamos a abordar la Semana Internacional del Acceso Abierto. Me parece bárbaro y qué bueno que se vayan conectando las cosas y la verdad que tienen mucha más conexión a veces de lo que mucha gente puede llegar a imaginarse, pero hubo una devastación muy grande de las políticas científicas en Brasil con persecución bien concreta, académicos eh, y académicas. Y sobre todo en la generación de, de las lógicas más conservadoras en el acceso a la ciencia. Por lo tanto, Dios, súper adecuado, me parece, y bien al punto lo que decís, Laura, en relación a esto. Pero contanos un poco qué es lo que hay para esta semana eh, internacional del acceso abierto, porque sabemos que desde Claxo, vos y muchísima otra gente va a estar participando de muchas actividades. Bueno, en principio destacar, eh, también para ligarlo con el bloque anterior, que es abrir, eh, abrir el conocimiento, abrir las publicaciones, los datos de investigación, los recursos educativos abiertos, como los de Claxo, eh, la información y los programas de información de código abierto eh, en pos de la justicia climática, ¿no? que me parece que es una cuestión crítica en estos momentos en muchos de nuestros países en la región. Entonces, eh, bueno, Claxo viene teniendo un compromiso muy grande con el conocimiento científico entendido como bien público, social, colectivo y estratégico, como mencionaba la semana pasada Karina en, en su reporte en InfoClaxo. Y desde ahí, desde articular las dos cuestiones, la apertura del conocimiento, eh, el diálogo con otros eh, sistemas de conocimientos y saberes y también la participación de distintos, diversos agentes sociales. Eh, bueno, hay una serie enorme de, de actividades en las que estaremos participando, quiero destacar eh, en principio algunas de ellas, la primera es eh, a las 6 pm, digamos, eh, para quienes están en Argentina, a las 4 pm de México, eh, van a participar los grupos de trabajo en cambio ambiental y ecología política de Claxo. Eh, en un conversatorio que organizó el CONACID justamente sobre eh, acceso abierto y justicia eh, climática. Entonces allí es, es bien interesante, Gustavo, porque este equipo está presentando eh, distintas investigaciones que vienen llevando a cabo con comunidades eh, locales, regionales, eh, donde, digamos, se produce una coproducción de, de conocimientos, de saberes, y también donde sus producciones quedan en, publicadas, digamos, en, en acceso abierto. Solo menciono eh, del, del grupo de trabajo en ecología política, por ejemplo, eh, la publicación Perspectivas de Justicia Climática desde los feminismos latinoamericanos y otros sures y también muy interesante la experiencia que se va a narrar, digamos, en ese conversatorio, eh, de, del otro eh, equipo en políticas, eh, digamos, climáticas, eh, que dirige la investigadora Urfi Vázquez, bueno, ahí ellos están trabajando en todo un, digamos, una, un codiseño de tecnologías apropiadas para la resiliencia, y la adaptación climática eh, de comunidades vulnerables, rurales, periurbanas, eh, en, en América Latina, entonces también allí podemos ver, eh, conocer, eh, y participar, digamos, de estas experiencias de, de conocimiento participativo, colaborativo, que se están dando en, en el marco de los grupos de trabajo de CLACSO, y de manera, digamos, de, de, de esta apertura, o contribuyendo con la apertura, con la, con la colaboración y la participación en la producción de, de conocimiento. Por otra parte, eh, también tenemos, digamos, un conjunto de, de actividades desde, desde el FLEC, en las que vamos a estar participando en distintos conversatorios que allí tienen en, en la página, también las clases eh, abiertas de la diplomatura y de las especializaciones, y por supuesto toda la información... Eh, que obviamente ven a través de, de, de Claxo TV y de Claxo Radio, pero también en nuestra biblioteca virtual con más de 100.000 libros y documentos en acceso abierto, eh, con distintas colecciones, digamos, de, de producción de conocimiento en, en las temáticas que, que nos interesan en la región. Así que esto es un poco el menú eh, uh -huh. bastante amplio que hay en una semana donde, bueno, es importante, digamos, seguir eh, recuperando la trayectoria de, de Claxo, en promover el acceso abierto, el conocimiento abierto, la participación, para resolver muchas de las cuestiones cruciales eh, que tenemos que enfrentar en nuestra, en nuestra región en estos tiempos. Pensaba, mientras que te escuchaba, Laura, la importancia que tiene el acceso abierto en la construcción de conocimiento, pero también en el marco de, eh, a nivel específico, de la construcción eh, de una ciudadanía tecnocientífica este, que tenga identidad sobre la construcción de ciencia, una ciudadanía que también pueda pensar y repensarse para dónde quiere que avancen algunos conocimientos relacionados con la ciencia. Entonces, ¿cuánto poder tiene cuando uno habla del acceso abierto? Obviamente, en la construcción de conocimiento, pero también pensando en ciudadanías informadas y en esta lógica de doble vía, ¿no? De, de ir desde la investigación científica hacia las sociedades, pero también de las sociedades a la comunidad científica. Digo, qué importante que es esto y cuántas ramificaciones que se puede potenciar al momento de poner el conocimiento en acceso abierto y no privativo, limitado, en los sectores en los que muchas veces se ponía. Exactamente, Gustavo, o sea, desde todo el movimiento de, de ciencia abierta y, y de acceso abierto, digamos, se cree que justamente esta, esta coproducción de, de saberes eh, y el conocimiento, digamos, de las poblaciones locales contribuye a mejorar la calidad de la ciencia, digamos, a partir de estas colaboraciones, eh, no solo se democratiza la producción y la circulación del conocimiento, sino que también hay una investigación de mejor calidad, eh, o puede haberla, digamos, que tiene, digamos, una diversidad de instrumentos eh, para poder, digamos, eh, producir conocimiento o atender a, a, digamos, a problemáticas específicas locales, ¿no? Pero como vos mencionabas también, eh, claramente esa apertura, esa colaboración con las comunidades incide en la legitimación del conocimiento, un conocimiento que tenemos eh, que construir y definir desde Latinoamérica cómo lo queremos, qué queremos de ese conocimiento, cómo lo vamos a producir, eh, con quiénes, quiénes lo van a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, que es lo que retomamos un poco desde, desde el FOLEC, y ciertamente, digamos, todo este movimiento de apertura, de participación incide, como decíamos antes, en legitimar no solo a la gente, sino a las universidades, a los centros de producción de conocimiento, y a los movilizadores también, eh, del conocimiento en la región. Eh, entonces, bueno, es interesante eh, promocionar, como lo viene haciendo Claxo estas prácticas, pero también seguir insistiendo, como hacemos desde el Polec a través de distintos estudios, actividades, su reconocimiento en los procesos de evaluación, ¿no? Reconocer este tipo de producciones en acceso abierto, que es eh, un acceso que no cobra ni por leer ni por publicar en distintas revistas, o el acceso a publicaciones de plataformas, eh, y más allá de eso, digamos, todo lo que es la coproducción de, de conocimiento, de ciencia participativa, ciudadana, de datos abiertos, digamos, que tenga un proceso de evaluación y sea reconocida por eh, nuestros sistemas de evaluación a nivel regional. O sea, que vayan a la par, la apertura, la ciencia abierta y la reforma de la evaluación para tener una mejor calidad eh, de nuestra investigación que atienda los problemas que, que tenemos acuciantes para resolver. Eh, Laura, increíble, estaremos siguiendo con muchísima expectativa todo lo de esta semana, entendiendo que ponerlo en el marco de una semana es una muy buena manera de visibilizar, pero algo que quede claro, que desde Claxo se trabaja con muchísima eh, fuerza e incidencia durante todo el año. Eh, pero bueno, esta semana sirve para concientizar, para poder hablar, para poder profundizar sobre esto. Eh, ¿Entramos a claxo.org y entramos a FOLEC para ver el resto de las actividades? Eh, en FOLEC están las actividades específicas, digamos, a nivel regional e internacional. Y también pueden entrar a la, a la biblioteca virtual, a la página eh, de las clases abiertas, a Claxo TV. Digamos, hay un menú amplísimo con distintos contenidos para diversos intereses en abierto y de manera participativa y con mucha colaboración de toda la red.